Buscando sombra en el desierto, te de quiero y no te conocí, pero nadie te siento, demasiado lejos de mí, demasiado dentro, dime que nada más de verdad, y deja de lado los argumentos, si no nos queremos y nosotros. buscamos la mitad, si estamos desodorante por dentro, no quieras con el corazón tan roto, si amarte se si exigirte no te quiero, perdóname pero que no aprender a tocarte, no sé, tengo más miedo por ti que por mi joder, Yo nunca aprendí a quererme y no a querer, si me pierdo en ti que me encuentra? y si yo no soy feliz Cuando está quieta a tu puerta Si éramos un sueño Dime que nos despierta Si no solo en el banco Porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada Una vez más Que puedo abrazarte Y no me puedes mequear Quiero amor como tu cuerpo va Perdiendo un sueño Sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada Una vez más Que puedo Tú no